Muy bien, muy bien. Hoy día yo, Mar Torres, conmigo está el buen Héctor Muñoz, y hoy día tenemos un, eh, un programa muy especial. Hoy día vamos a hablar un poquito nada más. A quienes no vieron este guarín, vayan a verla, o no sé, vamos a spoilear. Un poco, un poco al menos, un poco. Vamos a ir hablando poco a poco. Ahí si ven no algo que no quieren enterarse, de le... que. un ratito, ¿Por qué Una muy buena razón. especial desde la Comic Con Paola Paola al ¿no? Paola ¿no? Paolita Paolita ya está ya está previsto. muy bien y también ahí está Paolita hola cómo estás Paola ¿Qué tal? Yo aquí diciendo, Paola, te presento a Mar, ¿no? Imagínense. Paolita, súper linda, súper linda. Bienvenida, Paolita. Bueno, sin más, vamos, vamos a ir un poco directo al grano. ¿no? Ustedes ya saben cómo es esto. Ustedes me siguen. Muy buenas noches a todos. Yo soy Mar Torres. Yo soy Alton Muñoz. Y yo soy Paola Laos y estamos en... ¡Entre pelas! Es! ¡A <risa> No, no funciona la memoria Muy bien. Todavía estamos aquí Qué bonito regresar qué bonito regresar. qué bonito regresar la, ver, la verdad nos hemos alejado un poquito este, por, por trabajo, trabajo de, de... Neos, ciertas cositas además que queríamos, siempre estamos buscando entregarles lo mejor a quienes nos consigue. así que hemos trabajado también un poquito en nuestra imagen sí, así que regresamos, si regresamos con todo porque hoy no solamente tenemos a Paulita con nosotros Sino que tenemos el sorteo de entradas dobles para la Comic Convention, aquí en Perú. Así es, el día de hoy uh. vamos a hablar de dos temas muy importantes. Vamos a hablar un poco de la Comic Con Con Paola. Para los que no saben, Paola es parte del estado de la Comic Con. ¡Comic Convention! ¡Comic, comic convention. convention! Ya me han dado así duro para que diga Comic <risa> Convention. <risa> <risa> Vamos a todas las necesidades y aparte vamos a estar a full hablando de la última serie de MCU que es one. Ya, cada vez que se acaba una serie del universo cinematográfico de Marvel o del sea, UCM, eh, nos tiene una extraña mezcla de vacío y satisfacción. O sea, sí, nos gusta, sí queremos verla, pero siento que me van a entregar un poco más. Siento que es un universo demasiado grande. Entonces, con esta serie, Guarir, ¿qué pasaría si exploramos un poco más allá? O sea, empujamos los límites y nos preguntamos qué pasaría si esto o lo otro, como se contó un poco en los cómics, esta, esta es una versión un poco más este, eh, acercada al, al público usuario este, nuevo, digámoslo así, que está más ligado a las películas. Claro, un poco de la gente que de repente ha crecido estos últimos 10 años más o menos viendo todas las películas del MCU y, y bueno, aquí es un poco de historias, que algunas en los cómics, algunas no, pero un, una vuelta digamos a, a las historias que ya conocemos. Pero Bien. antes de ir con el tema, ¿vale? Dale, pero, eh, quiero mencionarles primero que el día de hoy el programa, eh, lleva gracias primero a Hollywood, día, toda la producción que eh, es una vida que parecemos el ser de por Cruva. Hollywood, eh, en un estudio en sí, de Hollywood es un poquito para ver. Por aquí, no sé si se ve miedo. <risa> yo no, yo no, yo no letra. Así que gracias a Hollywood por achorarnos el día de hoy con las hamburguesas, las papitas y todo. O sea, de verdad, se los, se los se recomiendo Los están comiendo buenazo. Sí, vengan a visitarnos a Hollywood porque acá se viven cosas increíbles. Literal, el eslogan de Hollywood es vive la magia. Así que todos los días hay shows en vivo. Además con quién? Con el Team Santiago. Con el Team Santiago. Con el team Santiago. <risa> Así Uy. así es, Aquí nos se preguntan dónde estábamos <risa> escondidos, estamos todos aquí en Hollywood, entre pelas, Mark Torres, Tim Santiago. ¿Qué más? ¿Qué más cuento? Todos los eventos se han unido todos aquí. Todos se han juntado ahí ¿eh? a todos. Paolita, me faltas tú, tienes que, tienes que venir. No, a sí, Food. tengo que ir. Me faltas ir. en mi o sea, vida. De verdad, tengo que llegar. Allá en la Comic Convention <risa> también tienen que llegar. Obviamente. Convention, lugar cerquita <risa> de aquí, esperamos Antes de ir al tema, <risa> este. Y, y gracias a nuestros oficiadores. De Company también, nos estamos olvidando de de sap también es, es uno de nuestros patrocinadores. Y, por, por supuesto, a BuFlix, mi, mi buen amigo Boo Mobile, Ricardo Prado, que siempre está detrás de, de todo el apoyo de lo que es este, multimedia, ¿no? Sie siempre nos está ayudando. Eh, Paulita, cuéntanos, a nosotros, nosotros te conocemos, pero a quienes no te conocen, cuéntanos un poquito este, a qué te dedicas. Eh, ¿Por qué seguirte? ¿Y cómo es que estás colaborando con, la, con mi Convention? A ver, les cuento. Yo soy nueva en todo el mundo del, de streamear, de estar aquí en los programas invitadas, así que me siento honrada de estar con ustedes, de verdad. Y, y en serio, eh, un saludo a mi sensei Oscar, que es el que ha estado realizando las coordinaciones pertinentes. Oscar, gracias. Un saludo también, <risa> también, gracias a Oscar Vidal. Sí, también a, a Marieta y el EF, O sea, en realidad nosotros estamos perteneciendo a la iniciativa... La Comic Convention va la, ha lanzado cinco mundos. Uno ¿Cinco que mundos? Uno Comic Convention. Sí, la Comic Convention es... Entran a la página mundodefans.com Mundodefans.com Y ahí de a Mundo exacto www.mundodefans.com Allá w. es... Exacto, www.mundodefans.com Entren, regístrense porque se vienen muchas, muchas novedades. Hasta ahorita tenemos activos tres mundos. El mundo de la Comic Convention, que en sí van a encontrar información acerca del evento, eh, la venta de entradas, todo eso. Luego tenemos el Fan más Fan, que es series, cómics, películas, que es al que yo pertenezco, junto con Marieta, LF y Oscar. Y ahora último, están aperturando el mundo de World of Winners, que es de la gente gamer ah le van a meter Pero también sí, al gamer qué paja sí vamos a meterle a gamer ya la comic Convention se viene con todo porque también vamos a abrir un mundo anime también tenemos el de los tiktokers y el de k y el de k pop <risa> para no dejarlos así de lado ah, o sea, le han metido a todas las comunidades así como para no perder claro. nadie. qué bueno exacto ahora vamos a integrar a todas las comunidades y si quieren ver un poco de eso pueden ir al evento que justo tiene sede en el Centro de Convenciones del Jockey del 17 al 21 de noviembre. Sí, sí. Ya están a la venta las entradas, por favor entren, compren. Precisamente yo <risa> iba también a decir las fechas y te iba a preguntar si es que ya estaban a la venta. Creo que están a la venta online o también la puedes comprar en físico. Por el momento las tenemos en la página web, ya saben, www.mundodefans.com. <risa> Ahí puro. pueden comprarlas. Estamos con... Dime... Abajito, de repente... Ah, su que me ha funcionado, Dios mío. Pueden encontrar en los comentarios la página lipbejoy.mundo.com. Así que vayan, registrense si y compren sus entradas ya antes de que se vote. Porque ya podemos sí. estar diciendo que se vende con todo. La Exacto. Y, y recuerden que hasta el 15 de octubre tenemos el early bird que es eh, como que la venta de entradas con muchos más beneficios. Entonces, por favor, compren ahorita. De ahí no se arrepientan cuando se acabe, por favor. <risa> ya no hay forma, no hay forma. Bueno, para terminar de convencer a la gente que compra su entrada hoy día, ¿cuáles son los invitados que ya tienen confirmado? A ver, tenemos al ilustrador Claudia Boyd. Que ya Marc lo debe conocer, claro, ya íntimo Hensel, sí, porque también. Claro, es, claro. es un capo, es un capo. Claro, es mi sí. sensei, es mi maestro. Sí, es lo máximo. Claudio Boy es es, es, es, es, es dibujo hermoso y aparte es muy buena persona. Y ha estado en un montón de convenciones también, así que está ahí pedito en todo, ¿no? Sí, además que él, él. Sus ilustraciones van directo, o sea, él también va directo con, con Lucas Films. Ah, es y Lucas Arts, bueno, Art, sí. Buenísimo, entonces. Sí, sí, sí, O sea, ¿sí? oficialmente. Y también tiene oficial. bonitas ilustraciones de Marvel y todo. O sea, sí, estamos sí. Como... O sea, que si quieres que te dibuje el ilustrador de Star no, Wars. No, no no. Él, él no, no. él no trabaja en vivo. Él, él este, tiene un taller en Argentina donde, o sea, él se dedica mucho a sus ilustraciones. Vas a poder encontrar los prints. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Exacto. Pues, eh, tienes los prints y son oficiales, ¿no? Bueno. ¿Quién más tenemos por favor? Luego, más tenemos? tenemos actores de doblaje. Se viene Mario Castañeda, que ¿Qué? hace la voz. Creo que ¿Qué? todo el mundo conoce a Mario Castañeda que es un dios, es Goku. Claro, Exacto. Sí. Y es Bruce Banner. O sea, en el, universo, en el universo cinematográfico Marvel es Bruce Banner. Ah, es Bruce Banner. ¿A a mí, sí, claro. Clarísimo. Luego tenemos a Luis Carreño, que es Bob Esponja, o sea, ya esa risa va a ser, es como que puedes estar con los ojitos cerrados y escuchas reír a Bob Esponja, y como se que me te mueres. ¿De qué que me, me dijiste de Luis Carreño? Ya. Y se me vino a la mente la risa de Bob Esponja y dije, no, necesito escuchar eso en vivo, <risa> necesito escuchar esa risa sí, en vivo. Sí, imagínense, es como que... Es una experiencia de verdad impresionante porque es tu infancia. Y, y no solo la infancia, sino que Bob Esponja es para todos los públicos, ¿sabes? ¿eh? Sí, claro. Yo sigo poniendo claro, claro. episodios de Bob Esponja. ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡No los escucho! <risa> <risa> ¡Qué genial, Exacto. qué genial! Muy buenísimo, muy buenísimo. ¿Quién más tenemos? A Patricia ver. Sam, ¿verdad? Sí, Patricia San, Carman. que es conocida por Soul Part, que es Eric Carman, también es Vicky en Los padrinos mágicos. Ah, Ricky, no. claro, es Vicky, buenísimo, no. Claro, es Vicky. Los insultos de Eric Carman, definitivamente, eso es algo que necesito <risa> escuchar. Necesito video. que Patricia San me insulte con la voz <risa> sí, de Carman. Lo necesito, Exacto, necesitamos que nos maltrate para sentirnos bien. <risa> buena, buena y viene Andrés Gutiérrez también, ¿no? Que él es este, Torf. él es Claro, claro, la voz de Thor. Claro, es, es O sea, es, es si vas a escuchar a aquí hablar a Thor, voy a llamar a su... Le vamos, a, Le vamos a llevar el... el, que el, york, ah, ¿no? el sí. Sí. sí, que nos firme. Sí, literal, cuando vayan al evento, hagan que lo llame y como que se lo tire. <risa> claro, bueno, fue un asco, genial. <risa> y qué genial. Y qué también genial. Me, me, eh, leí que tenemos a la voz de Thanos. Obvio, él es nuestro personaje inevitable, literal sí. es su personaje, lo escucha y es como que tu voz, ya, solo tu voz, su voz te destruye. De verdad, es como que, hola, soy Tano, adiós, sí. La verdad es emocionante, qué emocionante que vengan los actores de doblaje porque a veces quizás no les damos tanta importancia, pero es básicamente quien nos hace sentir las emociones cuando vemos una película. No, porque le dan la voz. Exacto. ¿Qué, qué, qué importante eso es Es gente, gente muy talentosa talento y muy versátil. Sí, genial, qué bueno, qué genial. La verdad que voy a comprar mi entrada hoy día mismo. Yo sí tengo que rescatar. Sí, amigos, a comprar su entrada. <risa> Yo sí tengo que rescatar el hecho de que traigan actores de doblaje. Porque sí, si bien reconocemos las caras de los actores que salen en nuestras películas favoritas, películas series, whatever, lo que sea. Este, los actores de doblaje hace, hacen un gran trabajo al, al, al, al doblar a, a esos mismos personajes en nuestro ¿Sí? idioma. Y usualmente siempre están detrás de cámaras, ¿me entiendes? Pero ellos son unos profesionales. Yo conozco a varios, en realidad. A dos que tres de los que van a venir ya los conozco. Así que, nada, no, va, va, va, me, va, me va a ser bueno. Quiero <risa> que me Disculpa, Marta. Yo soy un pedido en todo el mundo, Friki, yo no tengo ni un año en esto. Y aquí Mark conoce a medio mundo y está como que... ¡Oh, Mark! Mark yo lo he visto en la Feria del Libro He visto en un montón de convenciones Un montón de cosas El hombre es rankeado en el mundo firma Sí, frío. sí, muy bien ¿Qué La es... verdad que sí la verdad, Pero bien. sí, muchas gracias No vamos a hablar de mí Porque no hemos sí. venido a hablar de sí, mí Tengo una última pero pregunta Te Paola Muchas gracias por tengo eso Una última pregunta, Paola Porque yo he visto Que ya se ha confirmado Un actor internacional ¡Uy, sí! ¿Quién es? ¿Quién señores Alan Ritson Alan Rizzo. Sí, ah, sí, sí, lo conozco En Titans conozco su trabajo O sea, los fans de eh, Los fans de DC Por favor, vayan Él sale en Titans Ha salido con, hasta la tercera temporada con Sí O sea Una de dos O te gusta cómo actúa o te gusta él físicamente, así que no hay pierde. De ah, okay. <risa> verdad no hay pierde. Aquí, aquí veo cosas y te, y justo uno de los comentarios está comentando Ale Pupi, que es una chica que nosotros conocemos de, del Discord de la Comic Convention. Uh -huh y ella es súper es fan de él y, y oh, como que ¿verdad? se emocionó y yo dije, wow, ha seguido toda su trayectoria y me dijo, no, es por su cuerpo y yo como que, oh, okay. <risa> <risa> No vale, no vale, no, no, lo, es que, lo importante es que vaya a la conventura y lo conozca Escúchame, yo también sí, he escuchado es lo mismo importante. cuando se refieren a mi buen Héctor mm -hmm. Usualmente son nutriólogos, ¿no? los que preguntan por él no, cancelado, no. Marc cancelado. censurado, <géns> Muy bien, muy bien. El día de hoy, Paulito. No, y además, recuerden, Alan Richardson no solo ha salido en Titan, sino que también es Rafael en las tortunillas. Claro, claro. tenemos sí. Sí, sí, sí. al fandom de las tortunillas presentes y, por... y, y, y también ha estado en los Juegos del Hambre. Él pertenecía al Distrito 1, de los más bellos. ¡Ah! Él es este, el, el que tiene su novia y que luego le termina... ¡Sí! Creo que es, y que son guavísimos, sí. Él le tiene que salvar a la novia. No, tiene razón, no lo había reconocido. ¡Qué bueno. Sí, amigos. Ha sido Guaman en Smallville. O sea, si ustedes han visto Smallville, cuando recién y quisieron hacer el intento de la Liga de la Justicia, él era Guaman, sino que está chibolazo. Ah, ¿no? que, yo he Smallville cuando era niño y, ¡Wow! Hace mil años. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué buen invitado! En serio... Qué bueno que la comen Convención esté trayendo a actores de este nivel. Y definitivamente es un más. La gente tiene que ir de todas maneras. Sí, y también es importante que recuerden de que también como hay artistas internacionales, tenemos actores de doblaje internacionales, tenemos ilustradores. Entonces, es esto es muy completo el evento. Genial, genial. La comen Convención se viene con todo. Entonces, les repetimos nuevamente, vayan a la página www.mundodefans.com Regístrense, compren sus entradas ya Aprovechen que ahorita las entradas tienen un montón de beneficios Mientras vaya acercándose a la fecha del evento que es? Paola, por favor, confirma la fecha Bien. Del 17 al 21 de noviembre los esperamos, amiguitos no, no falta En nada. el centro de convenciones <risas> del Jockey Sí, ya no falta nada No, no falta nada Bien, vamos, Gracias, amigos, vamos con unos comentarios así rapiditos Nada más antes de entrar al, al tema eh, Dragon Ball Perú dice, Mario Castañeda es Mario lo que se viene, Patia San, Carmen es Dios, masoquistas con amor, ah, Uf, dice, harto hype, qué linda, jajaja, ja, ja. la amo, Alessandra Pupi Guillén, muy bien. Bienvenidos, Ariana Benz again. Antes de que siga, bienvenidos a toda la, toda la comunidad de la Comic Convention, bienvenidos a Entre Pelas, quédense porque Entre Pelas es su casa, todo lo que a ustedes les gusta, a nosotros también nos gusta y acá también lo van a encontrar. Son gente muy chévere, ya se dieron cuenta. <risa> Juan Carlos Tinoco, dice León García, con su voz te hará un hijo. Mark, es demasiada masculina, Jiren, el Dragon Ball Super. Trabajo tras sí. bambalinas, dice León García. Alan, mi novio, dice Alessandra ah, Pupi ah, Marcando territorio. Ah, marcando muy, bien, territorio. muy, muy bien, bien, muy bien. Ja, ja, ja, mentira, dice. Es el novio del chorri. Eh, Ariana Ben eh, dice, hola, eh, León García... Smallville Pa, dice Moisés More eh, Distrito 1 eh, ¿cómo, ah, cómo, Emma Senpai dice ¿Cómo participar por las entradas? Tranquila, ahora te decimos cómo ¿Sí? claro. Si quieren participar por las entradas les pedimos hasta el final Tienen que ver todo el programa porque recién al final van a entregarse ¿Cómo participar? Eh, qué bueno que vengan al es torno es? de doblaje dice Emma Senpai, sí, sí, realmente es muy bueno Entrando un poco... Ya al tema de Warif, Paulita, nos vas a corregir si es, que, si es que nos equivocamos en algún punto. Porque en realidad, sí, somos, somos muy geeks y podemos tener algunas diferencias, tal vez, en, en, lo, que, en lo que esto respecta. Yo considero que es este, la más diferente de todas las series y películas con respecto a la fase 4 del universo humano. Ahora, eh, Paula, no eres mi única invitada. Tenemos un invitado más que nos va a dar ¿Sí? la bienvenida al, al, al, al tema del día de hoy Así que por favor que pase nuestro invitado de, de, de What If ¿De ¿Qué de hubiese if pasado? Por favor, no me voy a ¡Ay, <risa> oh, el capitán de América Zombie, ¡Qué genial! Oh. <risa> Ahí está <risa> Te quieren pedacitos, oh, hermano por favor, fallecí. fallecí, fallecí Fallecí, me morí nuestro capitán. Cuidado que ahorita es te vuelves zombie. Capita, probar, sí. No, por favor, comete no, comenten Porque estoy gordito, porque estoy gordito. Capita, vamos a invitar a una patita, no te comas a nuestro. Ya déme hamburguesa ¿no? Ya lo convencieron, lo convencieron ya con la sabe, comidita de, de Goliath. Muchas gracias al Team Santiago que nos acompaña el día de hoy en el increíblemente genial cosplay del Capitán América Zombie súper actualizados, ¿eh? al toque mm, nada ¿eh? por favor sí, no, sí, Estamos sí, con sí, todas sí. las tendencias, estamos sí, el con harto hype. ¿no? Busquen a Luis Santiago en Instagram, <risas> en Facebook, en TikTok y síganos los de una vez que están con los cosplays más actualizados. Ahora le toca a Marco, ya me tocó a mí, ahora se lo tiene que comer a Marco. Sí, ya viene, sí, dice, no me quedo sin mi pedacito de Mark. <risas> <risas> ah no, el zombie quiere su foto, mira. <risas> Ahí, ahí estamos. A ver, foto, foto, foto con, con Capi Zombie. Oh, le sonríe porque te visto al despierto. ¿eh? Tú también sales, pavo. Ahí estamos. Sí. Muy bien. ¡Ah! Muy Eso bien. En el es... América, Zombie, nos vamos viendo el tema del día de hoy. Directo desde la magia de, de Hollywood y el Team bonísimo, Santiago. Buenísimo. ¿Qué pasaría así? Si, una o sea, apuesta súper arriesgada, debo decir. Es una producción nueva, eh, bueno, ya se ha hecho con, digamos, con cartoons, con dibujitos, cierta clase de contenido de Marvel, pero esta es totalmente ilustrada, ¿ya? Y eh, cuenta qué hubiera pasado en el UCM de haber ocurrido los eventos de otra manera. Así es. Eh, debo decir algo que yo opino, que no sé qué tanto opina el de es la mejor uh -huh. animación que le he visto a Marvel hasta ahora. La que mejor tenemos? animación. Sí, pues sí. Tenemos War Mighty no Heroes ahí. tenemos no. uno de los seres más grandes de la Tierra, tenemos también esta serie Netflix que se me fue el nombre que te cuenta de algunos personajes, pero la animación, la calidad de animación de Warif es exquisita, es buenísima, es muy buena, muy buena. Bueno, yo lo compararía, y eso, yo soy fan de Star Wars, así que lo, lo comparo con Clone ah. Wars, por ejemplo. No no exactamente en el estilo de ilustración, pero sí en la calidad de los detalles. Mm. Han sido bastante rigurosos con sus detalles, ¿eh? sí, sí. pero... Y, sus, y tienen sus secuencias de pelea que son súper buenas. Pero la crítica también o sea. ha sido este, un poco drástica también con... El primer capítulo empieza, yo creo que empieza fuerte porque empieza con una historia de quizás el, el, el vengador más querido Quizás por todos, porque se la pelea con, con por, Batman, por mí no. ¿no? Pero empieza con la, con la historia del Capitán América, pero ¿qué hubiera pasado si el Capitán América no recibió el suelo? ¿No? Si Steve Rogers no recibió el suelo. Ah, ya, tú dices por no? la Capitana Carter. Teníamos a la Capitana Carter, mi nombre soy yo. Captain Carter. Captain Carter. Sí, oh, okay okay. okay Vamos con, con el, la pronunciación en exacta. El <risa> en Carter. en tengo porque el Capitán Carter. Capitán Captain Carter. Carter. <risa> <risa> Captain Carter. Muy bien. Personalmente, me gustó muchísimo. A mí me pareció que la exageraron un poco. Parece una amazona, así gigante. ¿No? No, pero escúchame, no, si no le y hacían si erito, eso... O sea, que también, ¿no? O sea, si no le hacían eso, iban a decir... No, que pucha. O sea, yo dije, si la vuelven más alta y súper super contorneada, como que no tendría mucho sentido lo del suelo del super soldado. Porque obviamente ella es lo que tenía que... Decía tenía que lucir maciza, pues entonces lo hicieron, la hicieron maciza. Claro, no es como no es como Wonder Woman, que no nos al otro lado. Que ella es una, ella tiene la super fuerte, las, las super habilidades, digamos, naturales. No, eh, Carolina claro. Carter tiene el suero y, y tal, como le pasó a Steve Rogers, que era un fideito que era flaquito, así como yo, no. Súper super chapado, gracias al suera, ¿no? Entonces, pero en paquete, no así como tú, pero en paquete. Claro, no, los lo es, o venga, yo así. tengo en descanso. Entonces, eh, entonces, la putada Carter ya tenía que ser así, pues agarrada, no como si fuera una... No, operadora. o sea, me parece genial el hecho de que no lo hayan hecho exuberante, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, bla, bla, bla. claro, eso, eso fue eso es un buen, buen cambio. ¿ya? Pero, sí. No sé, no sé. Uh -huh. Después, me pareció muy interesante también no muy desperdiciar. A Steve Rogers, porque claro, eh, como nos menciona en la película, ¿no? Eh, el suelo de super soldado eh, hace que todas sus cualidades mejoren. Y una de las cuales tenía Steve Rogers era su nobleza, ¿no? Básicamente que es un, una buena persona y todo un patriota. Entonces, eh, aquí este Howard Stark nos recrea una suerte de Mark I, Mark 1 llamándolo eh, el Iron <risa> Stomper, ¿no? Y buenísimo buenísimo la verdad de cómo Steve Rogers se sube el traje en modo Iron Man y, y, a, y ayuda a a Aún así lo veo muy vulnerable, vulnerable ¿no? Mm, de hecho es? ¿Sí, No sí, es ¿no? como Tony Stark en su traje que se le ve no, es que ganador. La tecnología de pues, Tony Stark está en el 2000 a de hoy. Y donde Pero es la misma hay, fuente de energía. Ahí también en 1940 y tanto, Pero yo creo que igual fue un buen trapecito. A mí me gustó mucho, me gustó mucho el capítulo de, de Capitán de Carter Fue un buen comienzo, en realidad, ¿ah? ¿eh? Sí, como, como que te engancha en que... el primer capítulo, ¿verdad? Sí, te engancha por la secuencia y como que... Es como que te quitaron a uno de los principales Vengadores, ¿no? Con quien inició todo, en realidad. Entonces, uh -huh. uno se pone a pensar uh -huh. y dice... ¡Hala, sí! El primer Vengador. El primer Vengador. Y algo muy interesante, el villano que escogieron para este primer Vengador, ¿no? Sumagora. no muy muy alucinante de cómo cómo aparece Sumagora y cómo termina pues este Peggy Carter salvando el, salvando el día, no sacrificándose ella tal como en su momento lo hizo el capitán Steve Rogers. En, ya eso, en, en, o sea, la se, película, sí me agradó que ¿no? también abordaran el tema del romance entre ellos. Pues. Oh qué pena. Claro sí. y, y y hay como que líneas que son idénticas a la película, o sea su amor es multiversal. <risa> Ah, sí. Su amor es multiversal. Excelente, muy bueno, muy bueno. Es una persona no. romántica, Paola? Pero, Y en este universo no existe el soldado de invierno. No, o sea, Bobby Pero no como el soldado exacto. de invierno. Exacto. exacto. Persona, y eso también me nunca, pareció el, interesante. Nunca, nunca, nunca lo secuestran, nunca le, le cortan el brazo, nunca le pasó nada. Pero ahora que mencionas, me gustó mucho que el rescate de este Bobby Burns sea casi idéntico al rescate de la película. El de, de la película normal. Muy bueno, muy bueno. Claro, es. ¿sí? Muy cuidados, Han jugado muy con, con esto. Muy cuidadoso esos tipos de detalles. Muy cuidadoso. Muy bueno. El siguiente capítulo. Echale Star-Lord. Aquí tenemos el casco de Star-Lord. Ese capítulo ¿Razo? bien... bien en, a mi gusto. No me parece malo, pero me parece bien jalado de los pelos. ¿Qué opinas tú, Paola? A mí me gustó bastante. ¿eh? Fue un capítulo bastante feliz. ¿Feliz? A mí sí feliz. me parece un capítulo... Sí, me parece ¿Ves? Me parece mucho feliz. más positivo este, este Star-Lord Super reconocido en la galaxia, o sea, todo lo que quería lograr, este Peter Will. Peter Will uh -huh. lo, lo tenía este eh, Tachala, pero pues, sin, sin, sin sí. muy, bueno, di, digamos, ¿no? O sea, que tiene todo el legado de su familia, ¿no? Que claro. es, tiene los valores Exacto. por encima Yo de creo todo. Que eso es muy importante. Eso ¿Qué es qué muy qué importante qué porque a mí, personalmente, Will no me cae bien. O sea, odio <risa> pero si esto, a la gente, claro, ¿sabes por qué Peter Quill le cae bien a la gente? Porque es bien entero. Claro, claro. No, o sea, o una o sea, de me las me cosas que más Batman me No Me parece chévere. Una de las o cosas sea, que yo más me son, es el soundtrack con de, de Guardianes de, de, de la Galaxia. Claro, o sea, Guardianes de la Galaxia me parece una buena película, pero Quill a mí no me cae bien. Es un badass. Me cae bien como que, no, me cae bien como que, hola, me siento a conversar contigo y todo, pero no, no, no, tú no salvas mi universo. <risa> Eres miedo, pensado, ah, tú no me representas Qué mal, qué, mal, no qué me okay, representas. Pero, ver, algo de lo que tenemos que hablar sí o sí en este capítulo Es el Thanos buena onda Ah, ¿Pero el Thanos buenito El Thanos aminito, ¿Eh? no, o sea, hasta, hasta sentimental <risa> Claro, qué mm, tanto sí. Qué tanto pudo haber calado la, Los valores de esta charla en el sí. universo Porque no, ni siquiera es que es un mundito dos En el universo Como para tener al Thanos buenito Sí, el Thanos buenito Es más, tú no escuchas el Thanos buenito y esto te convence. Amigo, desaparece en el medio universo, te creo. Tienes razón. No, no y es una persona no, debatible, ¿no? Que ¿no? conversa y... Claro, o sea, todavía es está dice, convencido, pero te eso. explica por qué estas decisiones, ¿no? Claro. Es como que tú lo escuchas, puedes debatir con él, hablar con él. Lo del chasquido no hubiera sucedido jamás. No es es más, yo... Ay, no iba, es iba, iba a escolar el último capítulo Bueno, el último capítulo Vamos a tratarlo con pincita Sí, sí, sí sí No, es que ha sido recién estrenado no, claro, Podemos claro. hablar de eso, déjenlo los comentarios Si quieren que hablemos del último capítulo sí. algo, algo también que, La gente que me, parece bien me parece bien curioso Es que le hacen bullying a Tano sí. Te da ternurita como le hacen bullying <risa> Cómo se burlan de su idea Malos. Y Neula hurla Súper regia, pues, ¿no? Ah claro, ah, claro, claro, me pero, hizo recordar pero, pero, a. parece que era como que. Me hizo recordar a esta chica, la de Roger Rabbit. ¿Jessica Rabbit? Sí, yeah, a Jessica Rabbit. Súper exuberante, con el mm, cabello así claro, de un lado. Bien, no sé, o sea, es así <risa> <risa> Sí, cierto, cierto. Lo. Lo que sí me gustó también fue la, la, la participación, esta vez, del coleccionista. Ah, el coleccionista eres miembro de. Claro. De, ay, no me acuerdo. En el clucho, el capítulo, en fue el... el villano, ¿verdad? Él claro, es, el, es villano, villano, el villano. Y el villano. así todo también. Sí, sí, sí. Es más, yo quería saber más de, del pato y salió. Así que me sí, se me fue a abordar. Bueno, Voy a leer unos comentarios así rapiditos. Eh, discúlpenme mm. si, sí. si no los leo porque esta cosa tiene que ser así súper veloz. Chapadasas a Peggy, dice Longer, sí, Fabricio Carrasco. Qué parecida a Pampita, la invitada de hoy, muy bella. Te envían saludos, Paulita. Pablita tiene su... Es he visto varios comentarios que están felices. Que he, he llamado a mis amiguitos de la Comic Convention. A ya, de... para que comenten. <risa> Amigos, comenten. Tú me acordás. <risa> el universo donde el Doctor Strange quiere salvar a su pareja de su muerte en el punto absoluto del ya, tiempo Ya, ya, ya vamos ya. a llegar por ahí. Ya, ya, ya. ya vamos a hablar de eso. Es un capítulo... Ah, la muerte tengo, de Álvarez. No me da pena. Dice, ya vamos a llegar por ahí también. ¿Quién lo salva de ese misilazo, Winter Soldier? El Capi, pero solo muere una vez, dice Fabricio Carrasco. El de Tachala, uff, capitulazo. Eh, Fabricio Carrasco, pon el cassette de Star Lord. Oh, oh, oh, buena, buena música, música. Buena Buenazo. música. Buena sí. música. Eh, Flavio Preciado, Quill, no cae bien por dejar que Thanos se libere en Infinity War. Ah, buen punto, buen punto. Eh, claro, Fabricio no se Carrasco dice: Pero tienes que conseguirme el ojo de ese sujeto para que el plan sea completo. Eh, Leo García, ese Thanos pensando aunque su idea hubiera sido buena, claro, por ejemplo. Alessandra Pupi Guillén dice no Pau, no, Pau, no, spoiler. No, spoilers. no, quiero, irme, ¿Sí? no quiero irme, señorita Laos, dice ¿Sí? Fabricio Carrasco. <risa> <risa> Háblenos mal, dice Leo bueno, García. Pau, Uy, Pablo, sí, Pablo, ¿verdad? Pablo, Pablo, así, ¿no? <risa> Flavio Preciado dice gracias, sí, sí, Maniático, sí. por la entrega del Funko hoy, por sí, cierto, gracias. Enorme. Ajá, muchas Muy gracias, bien, gracias a Maniático Store, Siempre, siempre nos inscribe. Muy bien. Mientras yo leo comentarios, dejen acá lo, las redes de, de maniático. Ey, no la vi sí, aún. Dice Provisto Carrasco. Jessica Reyes. Es que Jessica Reyes. De seguro está bien dibujada. Confirmo. Ah, Pau, aquí no, aquí estamos, dice Ben Venga. Aquí la fan número uno de Pau, Alessandro. ¿En serio? ¿Has llamado a toda tu familia? No, estoy, estoy, estoy seguro sí, que acá en cualquier momento aparece un, una página comentando Paola Laos Fan Club Oficial. No falta nada, no falta nada para que aparezca eso. Brisa. No, son mis amiguitos de chico. Dice Pau, me reina. Quiero, gracias, Paola gracias, Laos. Surta, ah, te comentas también. Ah. Los amo, Yo mismo me comento. ¿no? <ríe> Ariana, mm. ven, saquen, te amamos, Pau. Te envían un par de corazones oh, un par de Pará, pará, pará, pará, pará, Ay, ¿Qué andas viendo? Tío, ¿Qué andas viendo? Está medio No era necesario. No sé. ¿verdad? Pero fue divertido. ¿Cómo te corría? Dice. Te amamos tío maniático. Dice Celeste Ajá. Gaspar. No Celeste Entre pelas retornos, dice Cristian Cervantes Arana. Bien, Bien. El tío Chorri. Continuamos con Warif. What, if. what if. ¿Qué, pa qué, ¿Qué pasaría si? ¿Qué, ¿Qué pasaría si los héroes más grandes en la Tierra desaparecen? el capítulo sí. en el cual nos quedamos sin Avengers sin el mundo sin Avengers el mundo sin Avengers complicado y ahí empezaron los capítulos tristes sí Antes sí, sí. antes ahora son solo días ahora son solo ya no hay buenos días solo días ya no hay <risa> sí exacto solo no, vale no no días bien. solo días qué tal el capítulo me parecen unas muertes así duras duras sí Sí, ¿no? Es como que algo que no, yo al menos no lo esperaba. O sea, no esperaba... No, yo sí esperaba en, que... Hace o sea. un año o dos años, antes de que dijeran que iba a venir Warif y todo esto, yo jamás pensé que me iban a matar a todos los Avengers. Esa <risa> era Paola, baby, que pensaba que Iron Man iba a quedarse vivo unos 50 no. años más, una cosa así. No, qué sad, qué sad. <risa> o sea, yo sí me lo esperaba en realidad. Y te voy a decir una gran razón. Me han dado tanto, me han entregado tanto los Vengadores, que yo sí me preguntaba qué diablos hubiese pasado si no estaba. Bueno. O sea, era un capítulo que tenía que darse sí o sí. No sé si entre los primeros capítulos o entre los finales, pero me tenían que entregar esa historia de todas maneras. Sí, es un capítulo triste. Muchas gracias. Me... Sí, te pones a pensar que ¿qué tan fuerte tienen que ser los enemigos para acabar con todos los Avengers. No, imagínate. No, y además. Aquí da, nos damos cuenta que uno de los que nosotros lo conocemos como alguien bueno te lo vuelven malo por razones válidas, pero malo al fin y al cabo. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. O sea, tras un episodio totalmente épico, que es el de ¿Mm? eh, bueno, el de la capitana, uh -huh. no, y uno ligeramente optimista, es este llegamos a este en el que nos regalan una vista al origen del MCU, ¿Ya? pero en la que uno. Uh -huh. Pero es, es, que, es, es que empiezan a matar a cada eh, miembro de los Vengadores Sí, y como dice Pablo, o sea, me parece increíble como cómo lo transforman, ¿no? A Antman, ya después a Ant-Man, como lo transforman. Y pucha, te lo vuelven así. Lo, algo que me gusta, algo que me gusta mucho de la animación de War debo decir, es que es muy pegada a los personajes de las películas. Eh, y esta animación de, de Michael Douglas. El actor de Hong Kong. Michael Douglas es uno de mis actores favoritos ¿no? y la verdad que muy aparte que me sorprendió mucho que él sea el malo me gustó mucho la calidad de animación tan fiel a él porque hasta sus Así. gestos tenía sí, sí, sí, sí. Sí, no, o sea yo he visto a Michael Douglas desde Wall Street sí, claro. o sea desde mil no se películas ve, le he visto desde Wall Street entonces me gustó mucho, ahí fue donde me di cuenta que la calidad de animación de Warrior era top porque yo vi todos los gestos de Michael Douglas en la animación y sentí su dolor. A eso es lo que quería llegar. Yo sentí el dolor de él de perder a su esposa. Por eso cuando dijiste que es una razón válida entonces pues, es una razón, pues, ¿no? Bueno, y en este contexto... Claro, o sea... ¿en este lo han expresado bien. Sigue, sigue, Paula, por, por tú, favor. ¿Por? No, no, te preocupes. <ríe> estoy no, puarte, te estoy puarte. cortando. Sigue, sigue. No, yo te estoy cortando. Fuerte, No, no, sí, rapidito. O sea, eh, quien, quien nos lleva de la mano en todo este episodio es, es Nick Fury, pues. Nick Fury, sí, Nick Fury, cuando, y me gusta mucho como él descubre, ¿no?, él se da cuenta, ah, ya sé que ves esto, ¿no?, y lo descubres, es alucinante. Es que tiene uh -huh. una, y además el, el, el, si no tiene una un superpoder, pelea. tiene un poder de deducción que nos lleva al resultado de, de cada muerte. Sí. Pues. Y la pelea, lo que dice Pablo, pues, la pelea No, pero pelea súper fuerte, ah, ¿eh? yo uh -huh. me sorprendí hasta Need Fury, o sea, Generalmente nosotros lo hemos visto en las películas así, todo lo tranqui, o sea, nunca lo había visto pelear de tal forma. Uh -huh. Sí, es sea muy bueno. Bueno, sigamos. El siguiente episodio es, creo que es el episodio más triste, lo voy a ir. Ahorita no. me voy a poner a llorar, amigos. ¿Qué pasaría <risa> si así, el doctor Strange pierde su corazón. ¿no? Todos sabemos, que el doctor Strange eh, es un médico cirujano, un, un cirujano del cerebro, no me acuerdo qué tipo de cirujano era, si era neurólogo neurocirujano. neurocirujano. Neurocirujano. No, era un neurocirujano. Sí, fue neurocirujano. Y en la película él pierde la sensibilidad en las manos por un accidente y, y se tiene que dejar de hacer su trabajo de doctor, no de cirujano. Aquí no pierde las manos, aquí pierde el corazón, aquí pierde su madre. Eso me pareció súper interesante porque eh, sí, o sea, entre muchas de las convicciones, convicciones que tiene el ser humano, que bueno... Los, nuestros superhéroes este, son humanos también, obviamente, solamente que con, con diversas sí. habilidades. Excepto Thor, porque Thor sí es alguien. Bueno, él sí es un dios, es un mamá. Sí. Sí. Pero sí, tienes mucha razón. O no ¿no? sea, sí, porque... este, uno de los principales este, motivos que mueven a la humanidad es el amor. Entonces, sí, perder al amor de tu vida este, sí me parece una razón muy lógica para perder la razón. Ya, yo tengo mi idea de ella, o sea Entiendo el doctor Strange. Definitivamente es una situación durísima, durísima. Pero no me acuerdo el nombre de su, de su, su novia, pero a ella le hubiera gustado... Cristín. Christine, a Cristín le hubiera gustado el haga todo eso. O sea, no creo que le, le hubiera gustado eso, ¿no? Porque Cristín, bueno, no le hemos conocido tanto aquí en este capítulo, pero sí en la película, y se nota que es súper correcta, es como que bien centrada, entonces yo creo que no le no le, no le ha gustado el hecho de que pierda la razón, mm -hmm. sin embargo, yo sigo considerando de que, claro, se desquició el hombre, mm, claro o sea, ya no pudo más, y, y si te das cuenta, intenta revivirla tantas veces y siempre termina pasando lo mismo, y es más, The Asian One le dice de que es por el hecho de que Ahí nace él como Doctor Strange. Entonces eso no iba a cambiar jamás. Uh -huh, claro. Claro, no. De hecho que sí, este tema del, de la marca temporal inamovible, no, no me acuerdo el nombre correcto, es, ¿no? Entonces eh, Es un punto absoluto del tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, ahí. No lo ven, pero Ricardo, yo por ahí siempre atento, lo máximo. <risa> un punto absoluto del tiempo es, es. creo que es eso lo que lo lleva al desquicio, ¿no? Porque él queriendo básicamente romper las leyes del multiverso, ¿no? Que no no iba a poder nunca romper un punto finito del tiempo. Es muy fuerte. Y se vuelve súper, súper poderoso. Se vuelve Doctor Strange Supreme. Supreme. Exacto. Me sorprendió. O sea, en realidad, nuestro Doctor Strange, el de nosotros, muy bien. no sí. es tan Perdón, fuerte ¿sí? como él. Disculpame, Paulita, en pero razón. ya que nos sí. están ayudando en producción, les voy a dar mi hamburguesa mi que me ha chorado Hollywood. Ahí está, a la, a la <risas> producción. Gracias, Hollywood. No, <risa> Paulita, nos comimos tu hamburguesa por no estar aquí con nosotros. Ah, no, gracias, nos esperamos el <risa> ya para la próxima amigos, espero que me vuelvan a invitar. Por surte, favor. favor. ¿Eh? es nuestra <risa> invitada. A venir a la molina con Javier Prado, no hay el... cómo perderse. Está bien, súper ubicable. <risa> Buenísimo. Dato, tenemos un bu, un bu dato. Un dato bu, un dato bu. El punto absoluto del tiempo es como si fuera un nexo de la serie de Locke. Así, más o menos. Bien, entra para que, para que nos digas. Entra, entra. entra, entra. entra, entra. Por favor, ilústranos. Siempre con la calentita. Sí. Ricardo Prado. Ricardo nos está. Ahí está, Prado. Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sería nada... No, entre pelas no sería nada sin ti. Esta producción de hoy día no sería nada sin él. El, el, el... el día de hoy nos ayudó también gente de Hollywood, que es Víctor Aévalos viendo, ya el tema del audio. Ya, entonces, no te olvides de Mafia donde ella siempre me ayuda, es, también Es un amor, es un amor. Está dentro incluido del paquete de holística. que está que Y en mi corazón. corazón. Este <risa> el tema del punto absoluto que lo plantean en la serie Loki, en perdón, en la serie de Wai, le explican como si fuera un Nexus en, en la serie de Loki. Pero creo que es algo distinto, ¿no? Porque se maneja que el Nexus se pueden cambiar. Cualquiera puede ser un nexus, pero en, en la serie Wallis menciona que el punto absoluto es como que, es, es que no se puede cambiar así nada más. Entonces, dentro del... Dentro, hay un, un tema de que lo explican que es el nexus y el punto absoluto son casi parecidos. ¿Quién lo explica? Para que venga a explicarme mejor, porque no entendí nada. Ya. <risa> Ay, no, <risa> el tema es que el nexus... Es ya, el... sí, en, en, en, en términos así, no, no, rapidito. Sí, el nexus dentro del... El nexus dentro del... O sea, dentro del Loki. Ya, del Loki. Es como ya, del Loki. Un, punto un punto absoluto de... del tiempo. Un punto absoluto <risa> del tiempo, ok. Ya, buenísimo. Y Perfecto, ya. muchas gracias, Ricardo Bravo, los Budatos. Gracias, Hugo, gracias. Hugo. Seguimos entonces. El episodio... Quizás que causó más hype. Zombies. ¿A quién no le gustan los zombies? O sea, evidentemente, si no te gustan los zombies, tienes problemas. O sea. <risa> y ojo, que es la siguiente etapa después del COVID. Claro, o sea, ¿cómo no te puede gustar los zombies, bro? Los zombies son alucinantes. <risa> Hay yo, tantas soy, o sea, películas o sea, de zombies. Tantas películas Mira, pues, de zombies. Voy a venir, yo soy un ferviente creyente que de verdad el post apocalipsis es de zombies. Yo lo ah. creo de verdad. O sea, no, yo, yo no creo que sea una continuación de cama. Yo creo que cierto, Te puedo ocurrir. Yo sí lo creo verdaderamente. Yo debo confesar. ¿Que, que es de que zombie. Me de pegar con todos sus comentarios porque a mí me dan miedo los zombies. No, a mí ah. no me dan miedo, olvídate. Yo me o muero sea, miedo. si me encuentro con un zombie no, no, lo voy a, no me voy a tomar la con Realmente no él. vería algo en el que esté decir. involucrado los zombies. O sea, me da miedo. Pero no es que no me, me, me guste, lo... es que me dan miedo. <ríe> Claro, claro. Este episodio yo me di cuenta que todo el hype lo tuvo súper arriba. Sí, el, el hype... de Mar el que es que Marvel Zombies, el cómic, que es bastante diferente del episodio que se pasó, es un cómic de, de los más leídos, es un cómic que tiene mucha llegada, mucha pegada. Entonces definitivamente ver a los Marvel Zombies, a los Avengers Zombies, es, una, es un, algo alucinante. Y como le digo, o sea, eh, de por el Marvel Zombies tiene mucha fanaticidad. Hay mucha gente que gusta los Zombies. O sea, yo no, yo no voy o sea, yo me, o sea, me puso un zombi, yo pierdo con el zombi, yo soy gordito, yo no puedo correr. Así que yo, yo, Pero escúchame, pero o sea, si visto, pero si Si, les, si eres un gran le, tienes gran si valor, valor nutricional. ¿Se ¿Si han visto The Walking Dead? Cuando lleguen a Gary de el departamento para para salvarse, yo soy el gordito el que le van a disparar. O sea, yo ya fui ya. Por eso yo digo, no <risa> si yo estoy en peligro, yo te empujo, hermano. No cariño. Sé, no, sé, no, sé, no, sé, no, sé, no sé. Si estamos los tres corriendo en una isla cubierta de zombies, empujamos a Héctor nada más. Sí, no sé, y seguimos no sé, no sé, corriendo. Tal cual. Tal cual. Yo sé que ya fui. No lo sé. F, Vamos F, a... por favor. Por favor comenten. F, por... F, F en el chat por Héctor, F, F por Hector. F por Héctor, F en el chat. Sí, yo sé que ya fui. Pero Chicos, no... había olvidado decirles. Oscar me dijo que su episodio favorito de What If fue el de Doctor Strange y sigue llorando, ¿ah? ¿eh? No. Oh, soy, soy sí, hombre. le rompieron su corazoncito. No. Oh. Todos, todos, todos somos doctores 3, todos somos, doctores, somos team doctores. Todos somos doctores. Sí. sí. Pero regresando a los zombies. ¿Sí? Ah, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí claro. La guía mudato, la guía de Zombies. Tenemos un mudato, Spider-Man en el episodio de zombies lo presenta como zombiante. ¿no? Hay una referencia ahí a, a Land. Buen Budato. Buen ¡Ah, budato. interesante! Buen Budato, buen Budato. No me, no me hagas que no has visto el capítulo. Ah, otra cosa, otra cosa, otra cosa interesante. El Spider-Man de Marvel Zombies, del episodio de Zombies, es el mejor Spider-Man del UCM. ¿En serio? Sí, a mí sí. ¿De, ¿De verdad? Tom Holland? Holland? Es, es, es más Spider-Man que ¿Pero Tom es Holland. es Tom Holland! O sea, es Tom Holland, pero este Spider-Man es más Spider-Man que Tom se Holland, definitivamente. Se le ve Holland, un poco más maduro no solamente en el aspecto físico. O sea, no solo tenemos maduro en todo, sino que él básicamente carga con, con la situación en los hombros, ¿no? Se vuelve, se vuelve el héroe. Entonces me gusta mucho el, el Spider-Man. Se vuelve el, el que dirige el... todo sí. prácticamente. Otro Budato. Otro Budato, ¿Sí? otro Budato. Buda. ¿Otro Buda? ¿Otro Buda? ¿Otro a ver, Vayamos a ver, un clase, punto importante de, esta, de este capítulo y es la explicación del virus zombie. La explicación del zombi, ya. El virus zombie viene del capítulo de, de este, cuando van al. De o sea, el, de la esposa de Hans, Jane, creo que mm. se llama, está Janet, Janet. en el mundo cuántico. Él, él va a rescatar. Exacto. Exacto. Regresamos a Ant-Man, ¿no? Él va, la rescata, pero ya ella es zombie. Ella es zombie. Y él es No la puede contener y lo infecta. Y así infectan a todo el mundo. Salen ellos y empiezan a infectar a todo el mundo. Salen ellos. Sí. Y la avispa se, este, se y salva. Fue. Y quien es infectado es Ant-Man. Y le termina... <ríe> sí, vemos solo su cabeza, ¿no? Como, como, el, como un, los frascos Futurama, frasco Futurama, ¿eh? Futurama, Eso sí ¿no? me encantó. Fuerte. Me gusta mucho el episodio de Marvel Zombies también. Porque nos presenta quizás a los Avengers que en su situación más ruda. Por ejemplo, este. ¿Cómo se llama la, la guardia principal de Black Panther? No me acuerdo el nombre. De esa. Okoye. Okoye. por ejemplo, la veo así la real badas de toda la vida. O sea, ya era bien badas, ya era así bien. Mal la real Power. Sí. Pero ahí en Marvel Zombies se le ve, o sea, no creen nadie, absolutamente en nadie. Buenísimo. ¿eh? Ya, pero sí, ¿sabes qué? Yo también he leído el, el, la serie de cómics de Marvel Zombies. Marvel y Zombies. me parece mucho más gore. Ah, no, de hecho, güey. Que lo que te muestran acá. No, esto que sí, o sea, Marvel Zombies Es el que esto de acá es más family friendly, ¿no? es como para claro. que todo es más los, zombie friendly vean, tal no cual claro, nunca claro. mejor explicado sí, no, claro a mí que ¿Sabes sí. que me sorprendió bastante que Vision sea malo y también por amor o sea pero es no como era que malo. nos han tirado sí. tres capítulos de personas que se vuelven malas por amor Marvel qué me estás diciendo que no me enamore <risa> que no se enamore no, enamore. no, no, no, no. no pero o sea me, me dio mucha pena Happy Hogan me dio pena. ¡A mí también! Es un gran personaje. Es un gran personaje. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! así, bang, bang. me dio pena. Se sacrificó, se sacrificó. Me dio pena, me dio pena. Escúchame, ¿Sí? yo también esperaba mayor participación del Capitán América Zombie. Sí, yo también como... En... Esperaba más... Se peleó pues, con Pocky. Igual se miró mucho Jaime, igual se miró mucho Jaime. El Capitán América Zombie. Y alucinante ver a The Was como giant woman, digamos en zombie ¿qué lo caso es lo caso de una giant woman zombie buenísimo sí pero ahora sigamos pero espera Bueno, o sea, sí. bueno dímelo antes de te cuentan zombies. una parte en realidad Hemos porque de el final en los cómics este ellos Wanda, ellos Wanda es, al final de, lo, de los cómics llega me parece Galactus a la tierra y también se convierte en zombie y junto con ellos empiezan a invadir, a zombificar el universo el universo Sí, o sea, es mucho más amplio de lo que ves en el capítulo. La no, razón. Razón. Es una locura. Mención aparte, lo que dijo Paola, entonces, ¿verdad? Wanda Zombie, Wanda Zombie es alucinante. Qué miedo me da. Si Wanda me da miedo en, en, en WandaVision, Wanda Zombie, no, Obrador, media vuelta, chao, gracias, no conozco a nadie, no voy. Qué miedo a Wanda Zombie. Sí, Wanda era a la malaza. Este, por sí. favor, comenten aquí cuál es este, su episodio favorito. Vayan comentando comentar. Eh, Fabricio Carrasco dice, ¿cómo te contagias eh, el, el que creó Umbrella? Muy bien, Scott es el mejor, dice Brisa Ailén. Fabricio Carrasco, eh, que se dejarían morder por lados. dice ah, Paola, dice que si tú... Si tú te conviertes Amigo, en pasa? zombie, te va a morder. La gente alucina, la gente alucina. ¿no? Leo García dice: es Estilo esti <risa> Futurama. Cuando Scott dice Wingardium Leviosa. Ah, eso me pareció. <risa> sí, sí, sí, sí. Me pareció genial. Ah, eh, ah, ahí, disclaimer, disclaimer. Ahí lo caso porque Wingardium Leviosa es de, de Warner, de la competencia de Disney. Claro. Lo que hace. Buena, buena, buena, buena referencia. Eh, Brisa Elaine nos recuerda que el nombre es Ocolle. Eh, Wanda Zombie dice Alessandra Pupi Guillén. Uh -huh. uh, Lloro, el amor de mi vida. Ocolle dice Brisa uh -huh. Elaine. Emma Senpai, Oh, Brisa Elaine, es que la serie es de Disney. Ocolle nos recuerda. Uh -huh. Fabricio Carrasco va y dice, no quiere saber más de los capítulos Es que él no lo ha visto, no lo ha visto. No suficiente, peleen, no suficiente con que pusieron a tachala sin una pierna. ¡Claro! Empezar a salir sin una viernes. ¡Cierto! a salir sin una Eso sí sale en los cómics. Eso sí tengo que confirmar. El día que hagan What If con Star Wars Universe, el mundo llorará de emoción, dice Flavio Preciado. Confirmo. Fabricio Carrasco, Brisa, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, fui al cine. ¿Qué película? Dice... ¡Ah! Están conversando... Por favor, por favor. Están conversando en que aparece... Seguimos, seguimos. Seguimos un What If. El siguiente episodio es pasar en un mundo sin Iron Man. Killmonger salva a Tony Stark en Afganistán. Nunca cree el Mark 1, nunca tenemos el Iron Man y tenemos a un Killmonger que se vuelve el número 2 de Tony Stark en el Stark Industries. Me pareció un personaje este, muy bien logrado, sí, muy milimetrado, bueno, la de muy, esto, la de muy objetivo, este, me convenció totalmente. Me gusta porque Killmonger, lo que me gusta de este Killmonger es que es un hombre calculado. Se tiene, literal tenía todo calculado, todo premiado, ya sabía qué hacer, qué no hacer. Es muy muy hábil. Sí, es muy muy hábil, o es sea, un Killmonger eh. muy inteligente. Es uno de los villanos que creo que realmente ha planeado todo, tiene una salida para todo y, y me gustó porque en realidad a Killmonger no le han dado mucha importancia en el MCU, es como que salió en Black Panther y, y ahí quedó cuando bueno, en de, es de, un de, ahora que mencionas que es villano, ¿qué tan villano es en realidad? O sea, mató a Iron Man de a todos nos duele, sí, mató a Iron Man. No, no, no en Ueris, en Ueris, en, en, mares, en, mares. <risa> ¿En mares, mató a Tony, ¿no? Pero, no sé, me convence, me convence su visión. Cualquier tiene una visión, que es la de básicamente el Black Lives Matter, ¿no? Vi. Y rescatar la, la lucha. ¿no? <risa> claro, o sea, su, su visión es esa. Su visión es, es esa. Es en realidad sí, pero, en, pero están, ¿sí yo sí si lo considero miniando, porque no, es como que los medios, ¿no? Los medios que utiliza para llegar a, a, a lo que quiere. O sea, él, él igual se puede claro. bajar a todo Wakanda si es, le da la banda porque no, no es que le importen las personas, él quiere el poder que diga que le importa y que quiere hacer que su familia esté unida que, que Wakanda surja para sea, el es, mundo es... es en realidad una historia Exacto. de venganza personal Exacto También, también uh -huh. Pero me gusta, me gusta mucho de Killmonger me gusta mucho el A el mí menor. también es, es... Que me gusta, me gusta porque es un calculador. El personaje está muy bien eso logrado. Me, me, pareció y, y me, me pareció que sí estaba muy ligado digamos, con la personalidad que mostraba en la película. Y aparte, muy Michael B. Jordan también. Y eso se me pasó. Muy Michael B. Jordan la, la animación. <risa> igualito, lo hicieron igualito. Igualito. igualito. No me acuerdo. No me acuerdo. Bien, siguiente capítulo. Partitor, ¿Qué pasa si Thor fuera hijo único? A mí me gustó. Es que es hijo único. El, el este, Loki es adoptado. No, bueno, ese es hijo único. Ah, bueno, está Mera. Pero, ¿Sí? pero Mera, no. Este, era. Era. Era. Era. era. Era. Era. Era. Era. Pero, ¿qué pasa? si? O sea, no es que no me haya gustado. Es que no sé. Es que yo soy muy fan de la mitología, de hecho, se me pasó. Me gusta mucho la mitología griega, la nórdica. Entonces, también como de pero escúchame y no le pasó este, no, no le pasó que se deprimió un montón y se volvió factor y también se entregó la bebida ya, pero, y al juego pero, pero es distinto porque él se deprime porque básicamente se siente culpable porque claro brother ¿por qué? por qué acá por qué no acá o sea en qué cabeza si tienes esta cosa gigante por qué te vas acá por qué no la cabeza no tiene sentido entonces yo también me deprimiría vestir que no Claro, pero lo que quiero decir es que, a, a, o sea, a pesar de que él es un dios, de que es extraterrestre, si quieres llamarlo de alguna manera, es vulnerable a ciertas cosas muy humanas. Y en este caso te cuentan a un Thor super mega engreído, a una mamá que también este, está fuese, fuera de la educación de, de, ¿Qué de él. Qué cotidiana, historia tan cotidiana, ¿no? Dice, sí. dice, dale, pero, aparte de que te gustó Thor, ¿qué más te gusta y, y a un papá ausente, pues, porque se murió el rey. Me gustó porque... Todo el mundo... O sea, no sé si les ha pasado, pero cuando conocimos a Thor como personaje en el MCU, todo el mundo decía, ese es el pata con el que salgo a tomar y me divierto. Te lanzaron de lo que podría pasar en este capítulo, en una escena post-créditos que él tuvo con el Doctor Strange en donde está Doug, Ajá, claro, claro. y claro, su claro, grupo claro. de los Revengers, o sea, yo creo que este capítulo va de alguna forma muy unido a el Thor, Thor 3, Thor Ragnarok, uh -huh. porque es esa misma actitud que tiene, ¿no? Mm, ya, y eh, sí, o eh, sea, eh. me gustó cuando he visto que hay un montón de haters de este capítulo que dijeron, no, no necesario que no me gustó, <risa> ahí <risa> Héctor es uno, <risa> <Sí, risa> <no sé, risa> Héctor, Héctor, o sea, pero al final es como que te van formando todo eso para el final. Yo creo que te dieron un capítulo super light, en donde Loki se lleva súper bien con Thor, son amiguitos, salen a tonear juntos. Son best friends. Exacto. Ahora, ahora que me Pero, mal, yo creo que hacen el party porque básicamente necesitan a Thor para el final, ¿no? Exacto. O sea, party es el relleno de boys. Eso iba a decir yo, o sea, el, capítulo, exacto, el, el, el capítulo, capítulo no es malo. Me gusta, pero siento que es una historia de relleno que se extendió. Tal cual. Y ahí o ahí también me hicieron a... para que tengas tu relajo. Porque o tu relajo viene lo o denso. para continuar con la historia para que para que al final tengas alguna explicación. O sea, claro, necesitaban meter a todo en un lado y lo metieron en un partitor, Pero en partitor? no sé. ¿Por qué no le mintieron que se quedaba peleando ahí con, con, con Hulk en el planeta este donde era el luchador, no? No, el está radio. bien, está bien, está bien. A mí me gustó, por ejemplo, la participación de Jane Foster y Darcy Lewis, que se unen a la fiesta Ajá. y una de ellas se termina relacionando con el pato, con Howard Duck. Ajá, con Howard Duck. Ah, Darcy, sí, sí. Eso me pareció genial. Sí, sí. Lo caso, lo caso. Bueno, sigamos. El episodio que me pareció... También me estoy ilucinante. ¿Qué pasa si Ultron gana? ¿Qué pasa si Ultron gana? Esa sí era una muy buena pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta. Porque básicamente, o sea, Ultron está programado con un fin bueno. Solamente que en mi caso se fue en llana, ¿no? Básicamente. Se fue en Yara. Pero es que es literal la historia que nos cuentan cada vez que hablamos de la este, inteligencia artificial. Cuando quieren saber este, cuál es el problema de la humanidad y por qué se destruyen entre sí. Porque son humanos. Es porque la, la humanidad es mala Entonces hay que destruirlos a todos uh -huh. Pero este men se fue en Yara ¿sí? No era problema de la humanidad Era problema de todo el mundo del universo Hay que destruir a todos O sea, brother, exageraste un poco era como que Levemente Se aburrió y dijo Ya cumplí mi misión, ¿y ahora qué hago? Oh, hay más mundos Hay más universos, voy a destruirlo Sí, sí, Está Por fin hay paz En el universo pero, ¿y no ahora? Y ahora, fue oh, Don Watcher, multiverso para su madre. Se fue ya. No, pero mucho? fue un episodio bien. Es... Ahora, tengo una pregunta aquí. Si Visión siempre pudo partir al medio a Thanos, ¿por qué pudimos Infinity War? ¿Por qué básicamente Visión no va y lo parte al medio a Thanos? Porque yo creo que nuestro visión es tan demasiado. Uuelito. Es como que es muy bueno exacto él ni se le ocurría eso o sea no no es no no pienso no que era sea posible para bonito, él bonito si no pienso que él al ser este también una inteligencia artificial y recién estaba descubriendo cierto tipo de cosas es como un, un adolescente que está este, o sea, no, no tiene tanta malicia como para decir wow lo destruyo claro esto es un sí. trompo, es una visión, no es, ah. es un trompo. ¿Sí? Sí, y él tiene pues esta eh, no sé llamamos de, de, debilidad este, de pensar muy bien las cosas o sea, de ver el lado positivo exacto bueno. de cambio Ultron es maloso Ultron <risa> me, me, es gustó, me gustó mucho el Ultron Infinity no, el, Ultron con todas las gemas así, todo el realmente malo me gustó mucho, me gustó mucho el Ultron Infinity no me gustó que se, que se lleve así de un porrazo todo el universo todo el multiverso, eso me gustó pero me gustó mucho la idea de tener un Ultron así de poderoso me, me parece bien bien, bien curioso esa y bueno Después de ultra Infinity, nos vamos, de aquí sí, alerta de spoilers. Vamos a tratar de no spoilear mucho o de spoilear poquito. ¿Ya? Porque ¿Por te... Eso sí, ¿Por el qué? capítulo... La gente si no bien, quiere spoilers. Acá voy a decir algo que me he visto también mucho en internet. Si bien el capítulo no es quizás el mejor final para Wally, es un buen final. No es el mejor, pero es un buen final. ¿Qué pasa si The Watcher rompe sus fragmentos? Aquí quiero mencionar algo que no hemos mencionado todavía. La introducción de The Watcher al ms segundo eh, The Watcher es un, un ente cósmico el que va a ser vigilante. ¿no? Es más, se, que, se, se dijo de que uno de los vigilantes era Stanley por eso se, aparecía. Se especuló, se, especuló, se, especuló, se, especuló, se especuló, pero se confirmó que no era. No era. Que era un, un enviado de los vigilantes para ver el universo. Sí. Lo, ahora se explicó como en la escena post crédito De esa manera explicaban pues, todo cómo, su, cómo su es que aparecía en todas las películas. Todas las películas. Pero, algo, algo que quiero mencionar aquí, por ejemplo. Para los que quizás no están familiarizados con los cómics, el vigilante aparece, o sea, se aparece, se deja ver, cuando hay eventos que van a causar quizás todo un hito en la historia. Por ejemplo, en la sala de cómics de Civil War, que la sala de cómics es inmensa, con más de 100 cómics, él aparece en la boda... ¿Está muy papitas? Sí, muy papitas. ¿No te invita? No te invita. Él aparece en la boda, en, para los que no saben, en los cómics en Civil War se casan Tormenta con Black Panther, ¿no? Entonces, él aparece en la boda, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en el medio de ocurrir la Civil War, que Civil War en los cómics, pues, es un, una guerra entre literal todos los personajes de Marvel. Entonces, eh, aquí radica creo la importancia de War de, What It, de The Watcher, en que todos son hitos que básicamente cambian la historia del, del, del multiverso y sobre todo el último capítulo, no donde The Watcher, que no puede intervenir. Él puede ver todo, pero no puede intervenir, solamente ver. Decide intervenir porque sabe que el multiverso corre peligro. Sabe que Ultron se rayó y quiere, destruir, básicamente va a destruir todo el multiverso. Y aquí es donde viene, por ejemplo, lo que decía, el capítulo de rellena de Tower, ¿no? O sea, hace su, su, quiero hablarte de la iniciativa Avengers, ¿no? En modo, en modo multiversal. Y se pone a juntar a los, a los personajes que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Paul, vale, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal el episodio? Yo tengo miedo de lanzar spoilers maleados. <risa> la Pero a mí, a, la gente. a diferencia tuya, sí me gustó el capítulo y sí me pareció un buen final. Aunque yo esperaba que apareciera tal vez, ¿no? Eh, The Watcher regresará en... Es, eh, Doctor, Doctor Strange. De, yo <ríe> sí, eso, sí, tenia sí, tenia sí. Te lo juro que yo esperaba eso. Y es más, tiene escena post crédito, ¿ah? Sí, sí. Me do... no, estoy Ay. indignado con esa escena post crédito. Yo también esperaba otra cosa. O sea, como que está abierta a posibilidades, pero yo quería algo más, más concreto. Sí, yo también. Me, estoy indignado con esa escena post crédito. Algo, algo que mencionar ahora que mencionas de Doctor Strange. Eh, Curioso que Water no alerta de spoiler, lo busque Strange para pedir ayuda. Exacto, pero ¿sabes qué creo que fue? Que nos dio esos indicios en el capítulo de Doctor Strange, porque él fue el único que lo sintió. Ajá, él fue el único que lo sintió. Entonces, es como, como que, que insisto, ya, dijo... Insisto. Exacto, es como que dijo, ah, este amiguito ya me ve, entonces no va a ser tan drástico todo, y él me va a, po él me va a poder ayudar a que todo el mundo entienda que soy. Uh -huh. Es cierto, es cierto Y ahora que mencionar mucho La importancia del Doctor Strange Suprima En este capítulo Porque básicamente es gracias a él Que los demás pudieron sobrevivir A los ataques de Ultron Infinity Gracias es a su magia tan, tan poderosa Los protegió y, y Ultron Infinity no los terminó matando A todo el mundo, ¿no? Porque era súper fuerte Y, y me, la verdad que me sorprendió mucho Mira, en Que este, sea la magia de Doctor Strange. En este humanos. universo definitivamente eh, este doctor es, es el ser más poderoso. Eh, es el necesario supremo, definitivamente. Es o sea, yo el, siento que en, en este capítulo, sin sin spoiler mucho, este, yo siento que experimentan con, con, con combinaciones de personajes muy locas, divertidas, eh, dentro de una fórmula que nadie puede nadie puede cuestionar. ¿no? Es acción tras acción tras más acción, ¿entiendes? Y es lo que quiere público en este último me dolió, episodio. Me, ahora que me mencionas esto, me gustan mucho estas versiones de Hawkeye y de Black Widow, porque los veo mucho más rudos y mucho más pegados a los cómics también. Eh, pero me valió también en Hawkeye. Hay una... Sí. Tengo que acotar eh, algo que no me gustó en este episodio. Y yo, yo entiendo que es parte del meme, es parte del juego, es parte de, de cambiar la historia de, de, de, del what if, ¿no? Uh -huh. Que le dijeron a Iron Man, no, tú no. ¿Qué ¿Qué, ¿Cómo man? Te tú no o sea, yo ¿Qué? me sentí un poquito mal por él. Sí, Como claro, dicen no, no, yo, tú no, vamos a ver. Es uno de los personajes más queridos. Pero ¿sí? también no? me voy al hecho de que es una apuesta. Pero arriesgada, ya para qué? Es una apuesta arriesgada, hacer Avengers sin no Iron Man. No, es una apuesta arriesgada. Hacer unos Avengers sin no Iron Man. Pero bueno, funcionó. funcionó o sea, pero... si nos damos cuenta, los únicos que estaban del primer grupo son Thor. Y Black Widow. Y No, pero o sea... Y no luego todos ten, fueron... Tenemos, o sea, tenemos Avengers porque tenemos una Capitana Carter, no un Capitán América, ¿no? Tenemos, uh -huh. tenemos alerta de spoilers, la Mora. Tenemos a Thor, tenemos al Doctor Strange, Tenemos este a Black Panther, en Thiel O sea, tenemos a los Avengers. O sea, solamente que no son los Avengers que conocemos, ¿no? Pero son nuestros Avengers como héroes. Y son ¿no? los guardianes del multiverso. Los guardianes del multiverso. Pero no tenemos un Iron Man, arriesgado. Yo digo por ese lado, arriesgado, porque no tenemos... O sea, no necesariamente un Tony Stark, no tenemos ninguna versión de Iron Man en estos Guardianes del multiverso. Es más, ¿eh? se muere en más de una ocasión. ¡Oh, sí! A Tony Stark lo matan sí. a cada rato. Es, no es el, el, es el, el nuevo Kenny. ¡Es el nuevo Kenny de el San Park tal cual. <ríe> <ríe> <ríe> ¡Qué buena referencia! <ríe> Pero bueno, o sea, creo que el último episodio ha tenido comentarios de ambos lados. Hay gente que le ha gustado mucho. Sí, hay, no hay gente que no le ha gustado sea, a mí No es que no me ha gustado. no es que no cree que sea un buen final. No pero ¿no que crees que, puede... que han, han entregado demasiado fanservice? Ah, no, de he hecho que es fanservice al máximo, pero creo que pudo ser más contundente. Ah, ¿tú, tú quieres una sopita concentrada. Claro, un final más contundente. Y, y la escena post es muy indigna, porque, o sea, si en la película, y no, y no quiero spoiler la escena post-créditos, no lo voy a tratar de no spoilerla, pero si en Endgame tenemos un final feliz, ¿no? ¿Por qué no tener un final feliz en morir? Me dio pena. Es que creo que precisamente no, pero se trataba de. definitivamente ¿no? sí, ¿eh? Pero no me confirman, no lo confirman. Si no lo confirman. No. Ah, no, no lo confirman. Entonces, no hay final feliz, pero en el anterior vemos el final Pero tal baile. vez en la temporada 2. Y ahí vamos. ¿Qué esperamos de la temporada 2? Yo quiero ver el baile. Yo quiero, quiero que la temporada ¿Ves? se empiece con el baile. ¿Tarán? Exacto, no. necesito, necesito eso No tengo no, eso no, eh. no, no, no. La verdad es que a mí no me gustó Que en Endgame el Capitán se haya quedado con Peggy ¿Con Sharon? No, tampoco con Sharon, conmigo creo El tercero era la mejor pareja, parecía Steve Rogers. <risa> Pero, mm. ¿qué, ¿qué les pareció este, Fuera ya saliendo de los personajes Principales este, O sea eh, la serie y además al, al, al, al personaje principal, que yo sí, sí sí siento que realmente el protagonista es el vigilante. No, claro, de hecho el protagonista es el vigilante. Está clarísimo. Bueno, a mí me gustó, a mí me gustó, porque me parece una forma muy buena de introducir a un ente cósmico, porque ahora que se nos viene un, una fase 4 donde todo ese se vuelve cósmico, yo creo que vamos, si bien no dice que vas a ver más de The Watcher, yo creo que sí vamos a ver más de yo siento que es este un, tiene cierto romanticismo, ¿no?, en su comportamiento. El cósmico propio de los tiempos es tan libre, de la pluma ¿es? Más... Ah, claro, sí. ¿Y tú, Paula, qué, tal? qué opinas? Me pareció que The Watcher es como que ese, ese enlace que necesitábamos, porque es, es serio, pero también es sentimental. Es como que el, el clásico de te veo, no me meto, me gustaría decirte, pero no puedo. Hasta que romántico. dice, ya fue, te es voy un, a decir. Romántico. Es un personaje romántico, pero no un romántico de, de amor, ¿no? Es un romántico al estilo Los Miserables, ¿no? A mí me parecía se, se parecía mucho a Megamente. Exacto. Físicamente, claro. Físicamente, <risa> sí, físicamente mal, era. era Megamente. Sí, pero ya, su, su, su, su, su construcción de personaje como tal el, no, es, sí, es, sí, un sí. es un romántico, es un Jan ¿no? Una cosa así con el estilo Los Miserables. Sí, y empatizas, ¿no? Ah, empatizas bastante. Perdón, Jan Jean Valjean. Muy <risas> bien, Sí, me gusta, me gusta. Pero bien. bien, estoy seguro que vamos a ver más él. Últimos comentarios antes de que como... Paola nos diga cómo ganarse la entrada. Paola... Ah, perfecto, sino como... si no, que tengo un comentario de la serie en sí. No me gustó que a Wanda, al final, o sea, Wanda Zombie, no la mostraron tan fuerte como era. O sea, al final no, no va. Mm. Es como que te quitan la idea de que Wanda hubiera podido darle a tanto. Yo, yo, o sea, yo sí estoy de acuerdo, porque en realidad ese es el objetivo de la serie. ¿Qué pasaría así? O sea, en las películas, en la serie, este, ella es el, no sé, uno de los personajes, o si no es el, el personaje más poderoso del UCM. Acá es este Doctor Strange. A, uh -huh. Acá, este, bueno, a, bueno, en el UCM el personaje digamos con más carisma es Iron Man. Aquí es un cero a la izquierda. Thor es el, uno de los personajes más, este, ¿cómo se dice? Incluso. Rudos, ¿no? Acá es un fiestero. O sea, todo, me gustó todo cómo lo han cambiado, cómo han hecho toda esta de vuelta de tuerca. Absolutamente con cada personaje. O sea, sí, también me, me gusta mucho, me gusta mucho, pero o sea, personalmente yo creo que puedo cerrar más fuerte, pero me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho la apuesta por cosas nuevas, por cosas que quizás la gente. Que un poco más estamos metidos en este mundo, hemos leído en cómics, hemos podido ver a mayor profundidad que la gente que solo ve las películas no tiene nada de criticar y no simplemente porque pues le gustó. Entonces, me gusta que podamos tener este, este fanservice y poder ver más de estas cosas en pantalla. Eso es un logro, Bien, entonces vamos con últimos comentarios. Últimos comentarios. Muy bien, muy bien. Mientras, Paulita nos dice, lo, andas pensando ahí, ¿cómo ah, se sí. llevan? Antes, antes de esto. Paola, yo te comenté antes. <risa> ¿Cuántas veces me vas a cortar antes eso de los últimos comentarios? Para ver, eso sí, para, que, para dejarle claro, Paola, anda pensando. Sí, sí, sigue hablando con Paola, yo, yo te voy a, a ignorar. Anda pensando en la preguntita que te dije. Ahora sí, por favor, Mark, Perfecto. comentarios. ¿Comentarios? Comentarios. Ya. Últimos comentarios, entonces. Eh, Ultron es el mejor villano, dice Brisa Ailén. Pero Brisa Carrasco le responde. Stark es Stark I.G. Perdón, I.A porque estaba herido en... Bueno, le habían lastimado los hijos de Thanos y estaba débil, dice Brisa en Fabricio Garrajo, son peligrosos los Avengers para el mundo, ¿qué hacemos? Dice es Peinat. Pay... Visión sí pudo haber partido a Thanos en Infinity, pero para manera de explicar por qué no lo hizo, acuérdense que los hijos de Thanos lo atravesaron, le atravesaron una espada, por eso lo nerfearon, ¿ok? Star-Lord, te alejas mucho, este, el mic. Ah, Fabricio Carrasco. No, no sé. Uno de nosotros, me imagino. La escena sí. post-créditos es horrorosa, dice Brisaile. No, Brisaire. qué mala. ¿Mola? Fuertes declaraciones, fuertes Fuerte declaraciones marido, de Brisaile. Qué mala. La escena post crédito y uff, uh, dice Leo, Leo García, Fabricio Carrasco. En el multiverso, Doctor Strange, del Doctor Strange, todos viven... Dice, quiero a Black Widow again Ah, claro, en el... es cierto En el mundo de los es donde todos están vivos Sí. Briss Island, literalmente Ultron dijo ¿Supendo? Que Strange era la razón por la que Él no ganaba, Strange Supremacy uh, Muy bien Hay más en Pai, la voz de uno de los De South Park va a venir, venir a la comic convention el Sí, Patricia San, amiguitos, vayan a ver. Sandra Pupi Guillén, Fabricio Carrasco, es que a pesar de ser un dios lo demuestran, lo muestran como eran las fiestas en su planeta. Ah, por todo, por todo, Claro. Ultron es el ego de estar en inteligencia artificial, dice Fabricio Carrasco. Esos son todos los comentarios. A quienes no oí no disculpen. Muy bien. Entonces, ahora, primero.. Eh, vamos a contarles cómo se debe llegar una entrada doble para la Comic Con Muy bien eh, Que tenemos el día de hoy Comic Convention Comic Convention Comic Convention Comic Convention Comic Convention Comic Para poder llegar a esta entrada, vamos a hacerle una pregunta de Guarif La pregunta la va a hacer Paola Y al que conteste primero correctamente en los comentarios Ya, esperense, primero, viven. primero Yo no estoy con los comentarios así no me vayan a echar la culpa los comentarios lo van a ver en este en la producción. Sigue sí, muy... tranquilos, tranquilos. Ahí producción por favor nos apoya con leyendo el primer comentario. Con la respuesta a la pregunta. El primer comentario que tenga la respuesta correcta. Luego. Perfecto, ¿solo lanzo la pregunta sí, sí, o la lanzo con no. alternativas? Todavía no, no, no, no solo lanzo la pregunta, pero todavía no. Está bien, está bien. Todavía no. Entonces, primero, Paola. Para que la gente se acuerde que, bueno. No se acuerdo, pero la gente tenga presente que se viene la Comic Convention con todo, con todo. Cuéntanos un poco de qué es el fan más fan, el, el desafío fan más fan. El también. fan más fan. Ah, tenemos el fan más fan contest, fan que es una fan. propuesta que estamos haciendo en la cual se pueden inscribir con el, un grupo de cinco amigos. Y los vamos a hacer concursar a través de trivias. Adiv ¿Y adivinen cuál es el premio? ¿Cuál es el Una premio? No saben cuál es el premio. Una cena con el artista que ustedes escojan. ¿En serio? Sí. cualquiera Habla de, good. De todos los invitados que van a traer, de los que no han confirmado todavía, o sea, de todo. Cualquiera. Exacto. Entonces sale un mito and greet con entrepelas. No, justo, los justo. Los Houston. Los Houston. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Creo que la gente va a participar por una cita con Paola Laos. Sí, no, yo estoy seguro que De sí, todas maneras En cualquier o sea, momento aparece el comentario del Paola Lau ¿sabes? Sí, Club definitivamente oficial. En cualquier momento Definitivamente Qué, ¿qué bien, no, qué bien. bien Oye, qué premiazo, ¿ah? <risa> ¿sí? ¿qué, qué premiazo Pero ¿Qué sí, premiazo? sí O sea, si yo ya lo lo no puedo elegir que hacer, Claro, claro El equipo, o sea, en realidad Va a ser un sorteo entre todos los ganadores Para ver, para ser equitativos, ¿no? Para no dar preferencia. Pero lo que sí tenemos es de que ahorita están las inscripciones abiertas en el Facebook de la Comic Convention Latinoamérica y también en Instagram, es a través de un formulario en el cual los cinco miembros del equipo tienen que inscribirse, poner el nombre de su equipo, poner, eh, poner un correo electrónico, un celular para poder contactarlos y les va a llegar, en caso de sean menores de edad, un consentimiento no, informado uh -huh. para sus papás. Claro, claro, claro. Porque eso es no, muy justo, importante. No, Los niñitos bueno, pidan permiso, no, por favor. No, pero la verdad que qué, qué innovador. Para empezar, qué innovador, porque la verdad nunca he visto algo así, en un evento aquí en, en Lima definitivamente no. Así, qué innovador, un desafío, qué premiazo, qué premiazo. Sí, sí, sí. sí la verdad. verdad es que sí. Muy bien. Sí, sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, bueno. Voy a subir lo a que, el equipo. Lo que me parece Te invito mucho a mi equipo. Más... Te invito a mi equipo para. Obviamente, estamos en el equipo. Sí me... su equipo, inscríbanse, por favor, All llenen bien, su formulario. Los años, ¿no? Somos los, más, los mayores fans. Muy bien, muy <risas> bien, vamos a ganar Esa es la que buenísimo, <risas> buenísimo Y aparte del fan más fan ¿Qué dinámicas hay Paola? Porque por ahí he visto algo, pero necesito que tú me detalles ¿Qué otras cositas más vienen en la Comic Convention? ¡Uy! Vamos a tener ¿Con uh, la Comic Convention ¡La Comic Convention! ¡Claro! Con no, pero, pero así se empieza, Comic Convention Comic con Pero sí, o sea, se vienen un montón de dinámicas muy buenas tanto eh, en nuestros en vivo, y en el evento presencial vamos a tener secciones de series, no voy a despoilear, voy a, esperar, voy a dejar que el patrón haga las publicaciones pertinentes. Yeah. Pero lo que sí es que entrando al evento te vas a sentir como si estuvieras dentro de una serie o una película. Y es más, hay una que está sonando ahorita bastante, que es número uno en Netflix. De y que man. vamos a tener ahí para, para que la vivas ahí. Ay, Ay, ¿sí? Ay, no, no, porque... no quiero que me maten, tampoco tampoco. Yo no quiero que me mate Uy, no. una, una muñeca, ¿no? O sea, Qué buena, qué buena. O sea, <risa> con todo la Comic Convention de ¿no? verdad, está muy, muy buena. Mira, este, sí, sí, sí, sí. Este, yo sé que mucha gente puede esperar bastante de un evento tan tan grande como este, pero lo o sea, más rescatable en realidad es que estamos volviendo los eventos y eso, sí, un puntazo para la Comic por Convention. sí por fin, Rui, estamos con una Qué bueno, qué bueno. Obviamente todos Igual siempre, siempre, cuidando, siempre ¿no? siguiendo los protocolos, ¿no? Después, de siempre cuidando, usen su mascarilla, vayan a vacunarse, por favor, vayan a vacunarse. queremos salir de esto, vacunen. La única cierto. forma de salir de esto. Cierto, cierto. Vacunados. Exacto. Dos dosos, no con una, con dos, dos. Acuérdense, es del 17 al 21 y es en el centro de convenciones del Jockey. Del Jockey Plaza. Del Jockey Club. Del Jockey Club. Al Jockey Club. Y no es, estamos a... 20 minutos a Hollywood, si tienen hambre, venganse para acá, nos ah, esperamos. Perfecto, buenísimo. Muy <risa> bien, entonces... Recuerden también que las entradas están a la venta en www.mundodefans.com y bien. el Early Bird es hasta el 15 de octubre. Perfecto, ya saben, www.mundodefans.com lo van a encontrar en comentarios, vayan y compren su entrada una vez antes de que se agoten, porque cuando se agotan ya fueron, ya no van a poder encontrar. Ya fue. Entonces, ahora sí. Nosotros en Entrevelas el día de hoy, muchas gracias a la Comic Convention, tenemos dos entradas dobles para sortear. Una la vamos a sortear hoy en este instante con una pregunta. Con la ayuda de Paola. Ahorita Paola, Paola ya, nos, ya nos tiene la pregunta lista, entonces ahorita en cualquier momento nos la Y para la otra, quédense atentos porque vamos a publicar en las redes de Entrevelas cómo llevarse la otra entrada doble. O sea, ya les dije, si ustedes son cuatro, un grupo de cuatro amigos que quieren ir a la comercio y quieren llevarse a las entradas, hoy día se las llevan dos. Una es una entrada doble. ¿Un doble. Y la siguiente va a ser eh, en nuestras redes sociales. Así ¿okay? Busquen, entre pelas, oficial en Facebook, en Instagram, en YouTube. En TikTok, y en, en Twitter. En, TikTok, ¿no? en Twitter, Estamos en, en Tinder, en... en Tinder lo pueden entrar, en OnlyFans. <risa> en en OnlyFlan. Estoy el los de Mar Torres también, así que ya saben, ¿ah? ¿eh? Atentos. Atentos al los fans de Mar Torres. Muy bien. No, no, no, la ilustración paga bien. Ya, bien. Estamos bien. bien Tú si vives de hacer dibujitos. Yo vivo de hacer dibujitos. Perfecto. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Paola, ahora sí, te pido encarecidamente que me ayudes a poder sortear esa entrada. Suéltanos la pregunta. la pregunta. Vamos a hacer una pregunta Atentos de Atentos a faris? la respuesta. ¿eh? El primero que conteste correctamente en los comentarios se va a llevar la entrada doble. Exacto. Y sobre todo Héctor lo ha mencionado, Pardon, así no, que han tenido que, han tenido que estar atentos. Buenísimo, han tenido que estar atentos. Ahorita escuchamos. A ver, ¿cómo se llama la armadura de Steve Rogers en el primer episodio? Ah, ¡Facilísimo! Sí, la van los amiguitos. Súper fácil y libre de spoilers. O sea, Si No me lo a Por ahí, producción ah, nos apoyó en comentario. El medio que comenta no, está facilísimo. No es fácil. O sea, esta entrada no se puede llevar una entrada de manera más fácil, la verdad. Sí, no sí. se puede llevar una entrada más sí, fácil. 10. 9, 8. Si no, otra pregunta. 7. 6. 5. ¿Qué nadie todavía? Uy, uh, qué, ¿hay nadie se la sabe, amigo. ¿Cómo no se le puede saber? Uno, ¿hay respuesta? ¿Tenemos respuesta? ¿Hay respuesta? <ríe> nada. No, nada. Increíble, ¿cómo, nada, ¿Cómo creerlo? no? Ser. en serio? Es una. Pregunta tan fácil, 10 y lo dijimos fácil. como diez veces. Yo lo he dicho, yo he dicho el nombre durante la transición. Uy, y la que viene es medio difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? entendemos. A ver, a ver, a ver. A ver no, espera, espera, no, espera, aguanta, aguanta. O la pregunta, la, la, la suelta de nuevo. A ver, ¿tendemos? ¿Tendemos? La pregunta, es. Ah, no, sí. para, no, para ser justos, no, ¿ya? La persona que, que ha respondido, ¿respondió dentro de los diez los segundos? Ricardo, ¿respondió dentro ¿tendemos? de los diez segundos o no? Sí, sí, sí, ¿Sí? O sea, perfecto. ya, entonces sí, sí, sí hay un, sí, tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Muy bien. Paula, por favor, sí, nuevamente sí, la pregunta para dar la respuesta. A ver, ¿cómo se llama la armadura de Steve Hoyers en el primer episodio? De... Antonio Araujo, muy bien, Antonio Araujo. ¿Qué ¿Eh? respondió? ¿Qué respondió? El Aero Strumper. muy bien, felicitaciones. ¿Lo escribió bien? ¿Lo escribió bien? ¿Lo escribió bien? Okay. a ver, a ver. A ver. Muy bien, el Stromberg. Muy bien, muy, Felicitaciones, muy bien. Felicitaciones, sí. Araujo. Muy bien, muy bien. Te llevaste tu entrada. Felicitaciones. Bien, por favor, escríbenos al inbox de Entrepelas con tu nombre completo. DNI a... Y tu correo. Al inbox de Entrepelas. Trepe... Y no pregunten por Paola, por favor. Por favor. Controlen. No le vamos a dar su, su contacto no directo. No, no, no. Contrólense. Contrólense. nombre completo, DNI y correo electrónico al inbox de Entrepelas para poder gestionar tu entrada. Felicitaciones y tú verdaderamente eres un verdadero fan. Así que tienes que ir a Mundo de Fans ojo y que registrarte producción. para participar también en todo lo que hay en la Comic -Con. Producción va a entrar a ver si te es que sí. le hago seguir a Entrepelas en ah, Facebook, y Instagram, ¿eh? por, y, por ¿Y, si la y a la sí, Comic Convention. Sí, -Con seguir a Entrepelas en todas sus redes sociales y también a la Comic Convention Latinoamérica. Esa Bien, es, excelente, esa excelente. <risas> Mira, buenísimo. Entonces, ya saben, si se quieren llevar la otra entrada doble, Atentos a las redes entre velas, que mañana estamos posteando cómo se va a poder llevar a entrada, así que no se lo pierdan. Muy atentos muy, bueno, atentos, muy atentos. Bueno, Paola, definitivamente muy agradecido contigo por acompañarnos hoy en este programa, eh, en este programa tan especial también, eh, donde hemos podido hablar de una serie tan buena y donde hemos tenido también uh, un sorteazo, definitivamente de la Comic Convention, Agradecidos con la Comic Convention, con, con Oscar Villar, con quien estamos en contacto constantemente para, para poder lograr el día de hoy eh, este programa, ¿no? Y, y definitivamente, eh, muchas gracias a ti por compartir los conocimientos también con nosotros. Un dato. Entre pelas ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Lo justo. Lo justo. Y ya saben, la próxima semana tenemos programa, así que toda la comunidad de la Comic Convention ya ha llegado. Siéntanse como en su casa. Sean Bienvenidos a este pequeño espacio de entre Pelas, donde vamos a tener un montón de contenido para todos ustedes. Así es, señores, así es. También Más regresamos, bien, chicos, con muchas los gracias de con... verdad, muchas gracias por compartir todo esto conmigo. <risa> Estoy muy emocionada, son demasiado chéveres, así que por favor, síganlos, síganlos a los que me han venido mis amiguitos sí. del Discord, sigan a Héctor y a Mark, <risa> sí, y sigan sí. entre pelas, compartan el contenido Ricardo, nuestras redes, por favor, de Héctor y mías. Por favor, por, favor, por, favor. Lo que les... por favor, producción, por producción, favor, por favor. Aquí, aquí tenemos la todo, de la Comic, Comic Convention ahí, Latinoamérica acá, también Arroba Martors Escuela, ahí está Y arroba <risa> Oye, Muy bien, gente, Paulita Un gusto tenerte en el programa Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la Comic Convention Y gracias a todos los que participaron en el día de hoy Comentaron y se pelearon por las entradas Sí, definitivamente <risa> Qué genial se siente regresar a los programas con tanto cariño, ¿verdad? Buenísimo. Muchas gracias a todos los que se han conectado nuevamente a su espacio Entre Pelas. Así es. Muchas gracias a todos una vez más. Yo soy Marc Torres. Yo soy Héctor Muñoz. Yo soy Paola Laos y estamos en... ¡Entre Pelas! Bien, adiós, váyanse. Vayan a hacer venga, algo venga, positivo por sus venga, vidas. Vaya, los esperamos. Nos eh, vemos en la Comic Convention. Recuerden, compren Convento. las entradas. Compran las entradas y nos vemos en la Comic Convention. definitivamente. Exacto, nos vemos está, está. en la Comic Comi Convention. Ahí está. Ahí está. <ríe> está buenísimo. Gigante para que no se Gracias pierda. a nuestros patrocinadores. Gracias también gracias a, a por Ricardo. El espacio gracias, Hollywood, Gracias, Santiago. Agua Día sí. Company, Genetic Sport, Zap, Buflix, Mardoras, Gracias a todos. <ríe> Chao, Paulita. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao.